¿Cómo le va? ¡Geniero! ¿Cómo está todo? ¿Está bien. bien? ¿Cómo está eso? ¿Regular? Se siente bien. ¿Estamos ah, bien? Hola. ¿Y tú cómo te sientes? Bien, bien. ¿Aquel amigo? ¿Y tú cómo te sientes? ¿Regular? ¿Eh? ¿La señorita? ¿Ella? ¿Esa? ¿Eh? ¿Y quién es esa? Dime, ¿tú la conoces a ella? ¿Quién es esa? ¿La conoces? ¿Tú tuviste un, un golpe una vez en la capital? ¿Te diste un golpe? No, en la capital no. ¿Aquí fue, fue? Allá, en una iglesia. Ah, ¿qué te diste? Oh Dios. ¿Y te hiciste algún estudio? ¿No te hicieron estudio? ¿De la cabeza? Ajá. Bueno, porque es que yo estuve en otra clínica en la capital. Ah, ¿Qué? ya. ¿Y si hiciste...? Venimos a buscar para hacerte, si te, no para allá no, si te venimos a buscar Eso para no hacer un estudio de la cabeza no tú vas con, Si nosotros venimos y te buscamos para hacer un estudio de la cabeza, tú, tú te vas y te haces el estudio de la cabeza con nosotros y vuelve otra vez para acá Bueno, porque tenemos que ver, como tú recibiste un golpe, no sabemos qué te pasó en aquella vez Que usted me quiere decir que si yo quiero ir sí, sí. Bueno, usted quién sabe, pero yo no, no puedo decirle. No, está bien. ¿Tú pero, vas conmigo? Pero tú vas ¿Tú con el doctor. Mí. ¿Tú conoces el doctor? Yo no soy médico. No, no, los médicos somos nosotros, por eso que estamos aquí. Entonces yo no sé qué es que Ya lo, lo sabe. Es no, está bien. Delitado. Está bien. No está ahora un paciente que no estaba registrado en nuestra base de datos de... De... De... De... De... de la regional, sí era un paciente que estaba siendo atendido por el médico de la comunidad, que es el doctor Acevedo, que está con nosotros aquí, y que es un paciente que tuvo tratamiento en una ocasión en Santo Domingo, porque incluso estuvo ingresado allá, y que no lo ha visto psiquiatría de hace unos siete u ocho años aproximadamente, según lo que pudimos verificar. Ahora lo que estamos haciendo es que se va a proceder y ya nos pusimos en contacto con el hospital antes de llegar aquí para que este paciente sea visto la próxima semana ya, se le hagan los estudios correspondientes porque hay un antecedente de un trauma craneano que después de ese trauma fue que se desencadenó el, el estado en que lo vimos ahora. Eh, vimos que es una, un paciente que cuando está medicado no es agresivo, pero eh, realmente la familia ha hecho lo que ha podido hasta el momento, eh, pero hay que buscar la ayuda profesional de todas maneras. Son pacientes que si se mantienen estabilizados, pueden convivir con los demás en, en su casa. Y eso es lo que buscamos, una reinserción al lecho de la familia y que las condiciones mejoren de, de cómo se tiene el paciente en estos momentos. Visita domiciliaria y siempre se le busca que los medicamentos le lleguen a, a la casa. Esos este pacientes en realidad, porque cuando se pide el informe uno lo pone. Cuando se habla de pacientes en cautiverio, uno los registra. Eso no, no concierne a nosotros, bueno, a la comunidad. Ellos serían los que tendrían que hacer eso, por uno no. Porque en realidad cada quien hace con su paciente el familiar lo que entienda.